Cuando llegue el día del examen estaré muy nerviosa. Como soy tan insegura, mis resultados académicos son malos. Como no estudies más, será normal que te pongas nerviosa. Siempre recuerdo que cuando tenía exámenes estudiaba muchos días antes. Aunque estudie, no aprobaré. En otras ocasiones no aprobé, aunque estudie un mes antes. Mientras que sigas pensando así de pesimista, no pasarás los exámenes. Así que ponte a estudiar mientras que yo preparo la cena.